hoy tenemos el tremendo honor, ¿cierto?, de hacer el, el episodio número 10, que correspondía al último episodio del año 2021, el año 2021 se nos adelantó, se nos atrasó, digamos, y estamos haciendo el último episodio ahora a principios del 2022, ¿cierto?, pensando que en Chile particularmente enero es un mes laboral, y entonces eh, hay posibilidades de difundir, ¿cierto?, este último episodio que hemos querido compartir con ustedes desde la Dirección de Investigación eh, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, ¿no? Este es el último episodio del año 2021, Espere, esperemos que el próximo año podamos seguir con estos diálogos, eh, y para el día de hoy tenemos un tremendo invitado, ¿cierto?, como ha sido más o menos la costumbre eh, en estos diálogos, ¿no?, eh, hoy día tenemos al eh, profesor José Miguel Burgos Masas, ¿cierto? de la Universidad de Murcia Y colaborador también con la Universidad Complutense de Madrid Es docente, es traductor e investigador independiente El interés de José Miguel está bastante radicado en la relación entre filosofía, cine y literatura Más que nada centrándose en la pregunta por la memoria, como un punto en común entre ellos, ¿no? En la actualidad también imparte docencia en el Colegio San José de Valladolid, y le damos una tremenda bienvenida a José Miguel, eh, porque, entre otras cosas, hemos tenido muchos episodios aquí de diálogos permanentes, pero en ninguno hemos discutido sobre la relación entre humanidades y cine, y creo que va a ser una muy buena ocasión para eso. Bienvenido, José Miguel. Muchísimas gracias, Rodrigo. muchísimas gracias a la Universidad de Chile por concederme este enorme privilegio, es un honor para mí, y repito, un placer absoluto. Quería comenzar eh, José Miguel con algunos textos, que, um, un texto tuyo que me, me pareció tremendamente interesante, ¿no? que lleva por título Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que como sabemos el título también del famoso cuento de Philip Dick, ¿no?, que posteriormente se traduce, a su vez, en la película de Ridley Scott, eh, Blade Runner, ¿no? Eh, um, y en ese texto, básicamente, lo que tú trabajas es la relación de, digamos, cómo el cine, digamos, el conflicto, el, la estasis, digamos, entre una... Eh, memoria ontológica inmemorial, por así decirlo, que estaría caracterizada en la figura de la ninfa, tal como lo trabaja Giorgio Agamben, por un lado, y por otro lado, la, cine la cinematografía, perdón, como un aparataje de transfiguración de esa memoria eh, en la forma de un capital, podríamos decirlo así, ¿no? Eh, y en ese sentido, en la forma de una... Eh, hipertrofia del pasado, también se podría decir, donde el pasado deja de estar referido ¿no? eh, eh, a este pasado intempestivo, ¿verdad? Y comienza a territorializarse en la forma de un pasado mítico, originario, ¿no? Es decir, el cine sería como una maquinaria de transfiguración del pasado y en ese mismo sentido también una... Um, una máquina de disciplinamiento social, como tú le llamas en ese mismo texto, ¿no? Quería eh, entonces preguntarte, eh, a partir de, de esa idea, ¿no? Eh, por supuesto, con todos los, los bemoles y matices que tú quieras introducir entre medio, ¿no? Eh, si no ves de alguna manera una cierta analogía que uno podría establecer entre, eh, el digamos, el dispositivo universitario y el dispositivo cinematográfico, ¿no? precisamente en relación a la cuestión del pasado. ¿no? Eh, pensemos que, por ejemplo, la universidad efectivamente funciona con archivos, donde tenemos, por ejemplo, las la bibliotecas, ¿no? el trabajo textual, ¿cierto? es decir, hay toda una forma ¿no? eh, orientada, uno podría pensar, eh, a docilizar el carácter intempestivo del pasado Y sobre todo, por ejemplo, la historiografía, ¿no? Eh, la historia de la filosofía que de alguna manera eh, condiciona los currículum universitarios Es decir, hay toda una escena que uno podría pensar muy similar ¿no? a, a lo que tú describes respecto de la cinematografía Entonces quería preguntarte como quizás partir por ahí, ¿no? Que es una, eh, una entrada posible, ¿no? Uh -huh. Bueno, sí, sí. Eh, creo que son dos universos aparentemente separados pero interconectados. Eh, ahora, la operación de la conexión intelectual entre los dos mundos no, no es sencilla. El texto al que alude es un texto que fue escrito hace bastante tiempo, entonces tengo una memoria de él bastante, bastante difusa, aunque es la base de, de mi tesis, entonces sí que le, le tuve obviamente muy presente para luego desarrollar sus, sus intuiciones. Hace no mucho, me vas a permitir, Rodrigo, tuve una conversación eh, por WhatsApp eh, que seguramente te suena, en el que yo creo que hacía un, un buen resumen de cuál era la tesis regia de ese texto. Y decía, sí, decía otra cuestión, precisamente porque la estasis entre viviente y hablante es la clave, tenemos infancia. Y con infancia, historia. Por eso siempre he pensado que, diga lo que se diga, sí que hay un dispositivo, digamos, trascendental, el historicismo. O dicho de otra manera, solo tenemos una versión chata del lenguaje, un lenguaje como dispositivo porque construimos una antropología centrada en la memoria. Dos puntos. Agustín. Esta es básicamente la hipótesis no formulada de mi texto. Bueno, yo creo que si llevamos esta tesis al, al texto al que te refieres, empiezan a a encajar las, las piezas. La memoria es aquel, eh, aquel dispositivo que permite hacerse cargo de una finitud, declarando esa finitud sagrada, como sagrada, por lo tanto que se tiene que desplegar teleológicamente en el tiempo. Eh, el atrevimiento en el, en el texto que citas eh, simplemente está abordado como dos formas de gobierno, ¿no? desde la soberanía y desde el paradigma de la gubernamentalidad. Y desde ese punto de vista debe mucho, quizás excesivamente, a la paracasia intelectual de, de amen por un lado y Expósito por otro, sobre todo el primero. Claro, en este texto que te acabo de leer hay, hay una intuición a mayores que yo considero importante que tiene un efecto retroactivo sobre la propia obra de Agamen y en general sobre el problema, que es la cuestión de que sí que hay un dispositivo trascendental es precisamente la memoria. Es transversal a la propia obra de Agamben, en esa medida, desde mi punto de vista, Agamben es un pensador contraagustiniano Agustiniano, el papel de la memoria en Agustín es clave, pero por otro, creo que es una especie de dispositivo que recoge a todos los dispositivos. En esa medida, el cine, en la medida en que es también narración, y desde determinadas instancias, sobre todo narración, tiene muchísimo que ver con esta dimensión antropológica que está subrayada en, en ese texto. Es decir, el cine echa mano de una memoria historicista porque necesita construir un determinado tipo de humano, muy concreto. Eh, habría que revisar la historia del cine para hacer una, eh, para desplegar esta tesis, pero hasta la propia historiografía del cine creo que no es consciente de que eh, vive debajo de este paradigma. ¿no? Ahí yo creo que hay un campo de... De investigación eh, interesante. Y por otro lado está el tema de la universidad, claro. Eh, obviamente la universidad es archivo, fundamentalmente archivo. ¿eh? Y tiene mm, una base con, eh, antropológica común. Ahora, yo ahí tiendo a ver la universidad, voy a ver si logro explicarme con claridad, eh, como una especie de reino angélico. Creo que esto también te suena en el que la figura del ángel, los investigadores, al no tener naturaleza, simplemente tienen que hacer y encomendarse a una tarea, que es la mera acción. Esa acción pasa por tres fases, pasa por la magistratura, pasa por, pasa por la jerarquía y pasa por el oficino. Me parece que la eh, producción masiva de papers y las tareas a las que se encomienda al, al universitario pasa precisamente por ahí. Eh, creo que eh, de esta manera se hace evidente, por un lado, la, eh, la antropología que es necesaria para realizar esta operación, desde el lado, digamos, por el lado cinematográfico y por el, por el lado universitario. La universidad, en concreto las humanidades, necesitan un relato para dar coherencia a, a ese hombre. Sí. Eh, ahora, ¿sería injusto con la universidad? si sí, diría que la universidad se reduce a eso, pero eso si quieres lo podemos comentar más tarde. Sí, estaba pensando a propósito del, de la paradójica naturaleza angélica a la que hacías referencia, y claro, uno podría decir ahí también que la universidad funciona axiomáticamente, ¿no? porque al no tener naturaleza ¿no? puede adaptarse también, y de hecho así ha sido, desde la época medieval eh, hasta pasando por la época moderna del Estado-Nación, hasta la época contemporánea, donde tenemos toda una empresa cosmopolita, digamos, asociada eh, a la universidad neoliberal, o, o como quiera llamársele, ¿no? pero es otro, es otro tipo de, de articulador universitario, digamos, respecto de la universidad de simonónica que por supuesto tiene cuestiones en común, pero aparentemente hemos visto una mutación también de la misma universidad conjuntamente con la mutación del capital, entonces uno podría pensar que hay también un, un, un, un carácter axiomático a propósito de esa falta de naturaleza de la propia universidad, ¿no? de la misma universidad. ¿no? Eh, Pro, probablemente si, si hiciese una genealogía seria sobre el asunto, mmm, bueno, eh, habría espacio para matizar. ¿no? Eh, pero sí que considero que sobre todo la, la, la versión última de la, de la universidad, más que una axiomática, sí que se hace referencia a una autorreferencialidad. El, el, el, el, tanto el estudiante como el profesional de la universidad, al estar exigido por el oficium, por el hacer, eh, y de alguna manera tapar ese vacío, eh, está generando la propia comunidad y pasa de, a, eh, de tener... un uh, la intención individual a una colectiva y va generando una especie de reino-sociedad eh, angélica eh, de producción que además tiene que ser una producción perfecta, una producción eficaz. ¿no? La, la unión entre, entre el carácter angélico del investigador y la eficacia creo que es, es muy importante porque eh, de no eh, congraciarse con su propio trabo, eh, trabajo, corre el riesgo de la autodestrucción. La autodestrucción, traducida en el lenguaje teológico, yo lo llamaría eh, caída. De la misma manera que los seres humanos somos seres para la muerte, los, los ángeles son seres para la caída. ¿no? Eh, y su producción masiva de papers eh, lo, que hace, lo que trata de hacer es sostener la propia caída. Que la caída no llegue hasta el final, por cierto... ¿no? Eh, de alguna manera es lo que hacen, conectando con, con el primer texto, es lo que hacen los personajes de Blade Runner. Intentar sostener su propia, su propia caída. Lo que pasa es que tienen, tienen la partida perdida porque ya están soñando con ovejas eléctricas. Claro. Eh, quería lanzar un matiz ¿no? en, que me distancia un poquito del universo de Blade Runner y es que... Mmm, cifra el crimen perfecto de la colonización mental en el sueño y eh, creo que eso se podría, eh, podría estirarse bastante más el sueño remite a un inconsciente sí. y el análisis del, del texto precisamente trata de huir de, de la idea de inconsciente pero bueno, esto también nos podría, nos podría llevar lejos, perdona que te he interrumpido no, no, no el, <risa> de, bueno pero ahí uno, uno también podría pensar la cuestión del inconsciente como el inmemorial, pero eso, eso sería otra, sí, claro, claro, claro. Beta, otra beta que no necesariamente el, los psicoanalistas de la cual estarían de acuerdo. Digo, claro. ¿no? Ahora, eh, hay un punto ahí que me, que me interesa y que tiene que ver con la cuestión de la comunidad. ¿no? Eh, la universidad, como a, a partir del oficio, por ejemplo, eh, tú subrayabas cómo la universidad, a partir del oficio justamente se hace una cierta comunidad, una comunidad angélica, uno podría calificarla de esa manera, ¿no? Eh, y efectivamente, o sea, la universidad es simonónica también, incluso en el modelo humboldtiano, eh, lo que el modelo humboldtiano, por ejemplo, reservaba a las humanidades, era tremendamente angélico, porque era precisamente la idea del, del, del investigador de las humanidades en una situación de contemplación radical, digamos, ¿no?, sin, sin necesidad de tener que pasar al, al mundo de la profesionalización, ¿no?, eh, pero ahí, ahí me interesa el tema, de, de, digamos, de, de cómo, cómo se, se articula esa comunidad y cómo tú has visto de alguna manera que el cine, y particularmente lo que tú has analizado, ¿no?, el, el cine, bueno, en uno de los textos, ¿no?, eh, el cine de Hollywood particularmente es un cine que le, al que le interesa mucho una concepción precisa de la comunidad Que es una concepción mítica, podríamos decir, de la comunidad, una concepción sacrificial de la comunidad Quería preguntarte un poco, porque creo que ahí hay una cuestión absolutamente clave Con lo que ha sido las humanidades Las humanidades también eh, han ensamblado una cierta concepción de la comunidad Y una concepción ¿no? eh, antropológica eh, esencialmente sacrificial, ¿no? en muchos de los casos, que dieron lugar a las repúblicas. ¿no? Las repúblicas están articuladas en función de esa idea. Entonces, si podemos, si, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves tú un poco esa, esa relación entre cine y humanidad ¿eh? a propósito de la cuestión de la comunidad? Vamos a ver, el, el cine es un dispositivo muy complejo y yo lo he utilizado en los textos como. con doble valor, por un lado ilustrativo en la medida en que las ideas pueden ser más o menos difusas, pero en el cine encuentran una luz porque los ejemplos son muy precisos. Entonces permite iluminar una, un determinado aparato conceptual. verdad Pero, eh, por otro lado, la, la propia operación que hace el cine como industria, en este caso, en el caso de la película de Batman, que es a la que creo que te refieres, en ese sentido te debo contar un poco la motivación. Yo cuando vi la película quedé absolutamente fascinado. Y al mismo tiempo uno sospecha que queda fascinado de una especie de, de mecanismo pensado para que te quedes fascinado. Entonces trato de analizar el porqué de esa fascinación. Y bueno, encuentro una serie de respuestas, y una de ellas eh, que además puede continuar mi trabajo localizando la memoria como una de las... De las claves pero en la película creo eh, que queda muy claro que lo que pretende hacer eh, Christopher Nolan es una operación bastante mm, voy a ser bueno mm, voy a decir ambivalente pero en realidad que es una forma de jugar con nosotros lo que hace es trasladar un relato épico que ya estaba en el hombre que mató a los divertivales y traducirlo a, a, al espectáculo del siglo XXI con una eh, especie de lectura interna que promete profundidad. Yo pico el anzuelo y trato de rascar las, los entramados de, de la película y lo que descubro es que en el fondo eh, hay una llamada a la salvación de un estado de excepción de Gotham, del que tenemos que ser salvados. Para eso eh, se tiene que encomendar a un héroe, un héroe al que se le da relieve porque tiene que matar... Al malo más poderoso, que es un malo, un malo del pensamiento. Pero para eh, culminar toda su proeza, mmm, tiene que hacer una operación de sacrificio. Y en El Caballero Oscuro, primero se procede a un sacrificio de su propia imagen. Mm. Y en la última pregunta, en la última película, hay un sacrificio físico. Esta es la doble cara de Batman como héroe posmoderno que ha de salvarnos a todos y resignificar la palabra feche en la película que es democracia. Es decir, eh, exagerando podría decir que Christopher Nolan es un, un, un pensador que hace publicidad de la idea americana de, de democracia, una idea bastante común, pero que, que creo que hay que quitar bastante hojarasca, fascinación, para poder darse, eh, darse cuenta de de ella. En todo caso, el poder de fascinación es infinito. Yo sigo viendo la película y sigo dejando los ojos en la película. Bueno, de todas maneras, justo iba a ir a apuntar ahí porque uno podría, o sea, gran parte de la crítica del siglo XX, por ejemplo, si uno toma el famoso texto La época de la imagen del mundo de Heidegger, o por otro lado, ¿no? Eh, orientalismo, del propio Edward Said, por ejemplo eh, lo, que, lo que constatamos en esos textos, ¿no? Es básicamente una crítica a la cuestión de la representación, ¿no? Y particularmente a la representación como un orden constitutivo de lo moderno, ¿no? Eh, en, ese, en, en ese punto, ¿no? Y, y tomando lo que, lo que está desarrollando a propósito de esta, de esta película, ¿no? Eh, también me interesa otra, otra beta, la cuestión de la memoria, que, que tú lo tocas eh, tangencialmente, ¿no? pero me gustaría ver si podemos abrir un poco más la discusión a propósito de que la relación memoria e imagen, también, digamos, memoria, imagen, comunidad en el siglo XX también ha sido la cuestión, digamos, la relación del exterminio, ¿no? Eh, digamos, eh, el problema imagen, memoria, comunidad Pasa por la cuestión del exterminio en el siglo XX Y de alguna manera en, eh, en esta referencia que haces a la película Aparece precisamente ¿no? el, el problema de la comunidad unívoca Sin ninguna fisura eh, Y del sacrificado, digamos, de alguna manera ¿no? Y del sacrificio ¿no? eh, Acá en Chile particularmente eh, la memoria es también un concepto totalmente, ¿cómo decirlo? Eh, un concepto sobrecodificado eh, en relación a políticas públicas muy particulares En relación a en la participación de las ciencias sociales, ¿no? De manera muy particular, de las humanidades muy particulares Es decir, hubo un boom de la memoria, particularmente después de la dictadura en los años 90 ¿no? Pero por supuesto no se trata de esa memoria de la ninfa ¿no? a la que te hace referencia, sino más bien eh, una memoria muy similar a la que, eh, digamos, eh, administra el cine. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo verías un poco tú esa, cuestión, esa política de la memoria? ¿no? En, eh, en la época contemporánea particularmente, y la participación que tienen los saberes aquí, ¿no? porque esos saberes justamente han trazado una metafísica de la representación, eh, que de alguna manera tensa una noción intempestiva de la imagen, ¿no? Entonces, te hacía referencia a Heidegger y a Said, bueno, básicamente porque justamente eh, la, la idea de representación a la que ellos hacen referencia es justamente una idea que neutraliza, dociliza, ¿no? El carácter intempestivo de, de la imagen y de, y de, y de la memoria, ¿no? ¿Cómo verías un poco tú esa, esa, esa cuestión de las políticas de la memoria, ¿no? en relación a, al trabajo que tienen estos saberes ¿no? que han ido tejiendo una cierta política de la memoria, intentando traducirla a determinados códigos de representación? ¿no? Sí, eh, bueno, no es una pregunta sencilla, eh, bueno, es, um, um, podría decir que es una de las preguntas que inspiran la, um, la elaboración de la tesis doctoral y de alguna forma... Una pregunta a la que trata de, de dar respuesta. Yo lo cifraría en términos eh, agambenianos, el paso de la memoria soberana a la memoria gubernamental. ¿Mm? Eh, eh, ¿Y en qué? De, ¿Cómo se traduce de manera formal eh, a través del cine? Bueno, eso sugeriría hacer una radiografía del cine muy exhaustiva y, y muy polémica. Lo que sí que diría. Eh, es que mientras la memoria soberana puede ser una memoria recolectora, que recoge el pasado para elaborarlo, eh, por lo tanto la, el, la memoria eh, resiste al olvido. En La memoria gubernamental es una memoria productiva, es una memoria que produce el pasado, precisamente porque es el olvido, se invierte en los términos, el olvido el que tiene que positivizar la, la memoria. Por lo tanto, tenemos que producir olvido para dejar espacio a la propia memoria. Eh, llevar esto al asunto de las víctimas, al asunto de exterminio, me llevaría a revisar biografía al respecto y me pillas un poco con el, con el pie cambiado. Además, es un tema particularmente sensible y difícil de, de abordar. Eh, Sí que me atrevería a decir que aquí el cine, en la, en la medida en que maneja un artefacto que es la imagen claramente diferenciada de la memoria, entendida no desde la ninfa y no desde la memoria, memoria sí que está en condiciones de dar una respuesta formal eh, mucho más convincente, sin caer en la producción de imágenes que generan fascinación. Bueno. Eh, me atrevería a cifrar la diferencia a través de la diferencia básica entre óptica pasiva y óptica, y óptica activa. Pero creo que eso es también entrar en un, en un terreno bastante ahí. Sí, estaba acordándome un poco, por ejemplo, el comentario que hace Spinoza sobre, en el Tratado Teológico-Político, sobre el, la, lo fútil que son los rituales, digamos, para... Y uno podría pensar que el, el cine, en esa memoria gestional a la que estás haciendo referencia eh, Viene a sustituir esa memoria soberana, ¿no? Que estaba articulada bajo la forma del Estado y los rituales Particularmente, ¿no? Como de carácter militar, ¿no? Eh, del, bueno, del cual Spinoza es un crítico, ¿no? Porque dice, no, no tiene nada que ver, digamos, la, la vida política que hagamos y la felicidad que encontremos en la vida política eh, con la celebración de rituales, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra, digamos, ¿no? Eh, eso, es, digamos, es el campo de la superstición, ¿no? Eh, estaba pensando un poco en esa referencia también de Spinoza, ¿no? Eh, en, en, en cambio... Eh... Sé sí que me parece muy significativo que el, el cine, en el cine predomine el elemento narrativo sobre el imaginario. Eso me parece una de las claves. Es decir, que hay un uso industrial de la imagen como mecanismo de separación para luego ser suturado a través de la, de la narración. Y con narraciones que, deben, que se deben a narraciones muy clásicas. Y son muy clásicas porque son las que el tiempo ha comprobado que son capaces de generar comunidad. Claro, claro. Eh, Por lo tanto, no, no hay eh, razones para no acudir al hombre que mató a Liberty Alans como base de la de la, pregunta, de la de la película de Nolan. En última instancia, lo que quiere es generar una leyenda, es decir, un mito en el que el viviente y el, el hablante eh, sigan teniendo una posibilidad de interlocución y eso genere orden. En este sentido, eh, la relación entre la palabra, la narración y la imagen mm, es la clave, es la manera en la que se entrevera. Mm, es la narración la que ejerce y la que opera de, soberanamente sobre, sobre la imagen. Mm, ahora, no todo el cine es esto. En Chile tenéis ejemplos maravillosos en el que la imagen se piensa de otra manera, se piensa de una manera autónoma, y no hay interferencias de memorias soberanas ni gestionales. Sí, estaba pensando sí. un poco en el... Bueno, también me apareció ahí el cine de Raúl Ruiz, ¿no? Que claro. Es un cine... Claro, es... claro, uno podría decir que trata de liberar la imagen de la narrativa, ¿no? Como, como... Entonces, cifraría la diferencia en... En algo sencillo que mm, tú conoces muy bien, eh, en, la, mm, en la imagen hay esencialmente un, una comprensión sensible de la percepción. En cambio, en la palabra eh, hay una remisión a la palabra de los otros, es decir, a una ausencia para poder encadenar una con la otra. Es muy importante la escucha en la palabra. En cambio, eh, la imagen no solo es la escucha, es la imagen y es la escucha. De les hablaría en un espacio sonoro y un espacio visivo. En ese sí, eh, sí. Diría que ese elemento sensible concentrado en la imagen lo diferencia, lo diferencia de la narración. Y es la narración lo que cumple con una, eh, con una función eh, antropológica muy concreta. Eh, que vendría a resumirse si no somos capaces de ordenarnos entre nosotros mismos con mitos nuestra especie puede perecer claro que sería un este poco sería... poesiana digamos. Yeah. <risa> claro eh, sí, pero ahí hay, hay, hay un asunto sobre el cual quería insistir ahí, ¿no? como, eh, como para vincular la cuestión otra vez ¿no? Eh, con la universidad, porque también esa, esa pulsión de orden, ¿no? También de alguna manera está la universidad, pero por otro lado también la universidad tiene ese, ese elemento, entre comillas, axiomático, que por un lado te instala un orden, pero al mismo tiempo te lo problematiza, ¿no? Y quería preguntarte si en el cine tú verías eso también, ¿no? Como... ¿Mm? Claro, lo que pasa es que... Eh... Por ejemplo, yo tengo otros textos que analizo mm, eh, otro tipo de cineastas en el que mm, la, eh, la imagen funciona de otra manera, eh, funciona una remisión eh, completamente diferente, eh, pero son acercamientos mm, mucho más complejos. Eh, lo que... Sí que diría es que tanto el cine como la universidad, y en especial la universidad, el resquicio eh, del viviente y del hablante permite, permite que se produzcan encuentros y que se produzcan chispas, y que se produzcan eh, excepciones que hagan que el, la estancia universitaria sea importante, clave, incluso hasta el punto de, de cambiar la vida de una persona. Esto puede ser incluso me, mi caso, no quiero contar mi, mi biografía, pero podría ser perfectamente mi caso. Pero, por ejemplo, no quiero irme tan lejos. Es decir, mmm, eh, yo he tenido encuentros en la universidad sin los cuales sería imposible mmm, pensarme y eh, que tienen que ver con el propio marco universitario. ¿eh? Es Eso decir, la, la, la producción de los Fikiem no es, no es unidireccional en este sentido. Eso, eso me parece súper interesante porque, por ejemplo, uno podría, es, bueno, te iba a preguntar también por qué elegir específicamente el dispositivo cinematográfico y hablar de cinematografía y no hablar de espectáculo mediático, ¿no? que sería un poco la, la, la vía de Bordiana. Eh, y si lo, si lo lanzamos a un estadio de más complejización, por ejemplo, eh, la cuestión del espectáculo devenida eh, digitalización y cibernética, ¿no? En la época contemporánea, ¿no? Eh, y entonces, en esa perspectiva, es decir, en, en el momento en que tenemos una nueva infraestructura del mundo aparentemente que está desplegándose, ¿no?, este, que sería precisamente ese, ese campo digital, ¿no? eh, la pregunta que surge ahí es si hay posibilidad de experiencia, ¿no? que es un poco lo que, está, lo que estás planteando respecto a la universidad. ¿no? ¿Hay en qué en ¿Cuáles son las condiciones a partir de las cuales uno podría pensar que hay, eh, hay posibilidades de experiencia, incluso en un campo universitario, como por ejemplo lo que ha sucedido en el contexto pandémico, que se ha reducido justamente a una infraestructura esencialmente digital. ¿Hay posibilidad de experiencia en esa infra infraestructura digital universitaria? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esa...? Que es un poco análoga a la misma pregunta, a la misma cuestión que estás planteando, ¿no? Bueno, remitiría directamente a esta conversación, claro que sí. Claro que sí, eh, claro que hay una posibilidad de experiencia. Y además tengo mis dudas de hacer el ejercicio nostálgico, otra vez la memoria, para poder recuperar viejas formas que, eh, que prometen una experiencia entendida, la vieja usanza, etcétera, etcétera. Eh, bueno, y ahí remitiría lo que es la naturaleza del cine, desde mi punto de vista, que es fundamentalmente técnica. Es decir, es un aparato que produce imágenes que es capaz de generar una atmósfera sensible a la que uno se ve obligado a entrar. Sí, la capacidad pregnante de la imagen eh, es lo suficientemente fuerte, ahí hay una experiencia. Y además es una experiencia que se resiste a la antropologización de la memoria tal y como la hemos, la hemos elaborado. Lo hay en el cine, por supuesto, de una forma intensificada. Diría que además la experiencia en la propia sala cinematográfica está preparada para que la experiencia sea todavía más intensa y para que lo sensible llegue de otra manera. Pero creo que la propia experiencia digital también lo permite. Es decir, la experiencia digital no es solo eh, una mejora, una democratización del acceso al producto, eh, sino también eh, una capacidad de mayor pregnancia de determinadas formas. Eh, yo creo que hay autores que son conscientes del mismo hogar y juegan, eh, juegan con cámaras digitales precisamente con, con este hecho. Y en la universidad es exactamente lo mismo. Eh, Rodrigo tú y yo no nos conocemos personalmente, sí hemos coincidido alguna vez pero fundamentalmente nos conocemos por Zoom y yo creo que nuestro encuentro, al menos por mi parte, ha supuesto una experiencia, incluso toda una experiencia y además vinculada o articulada a través de la universidad, es decir, tengo que responder que sí y además si antes remitía mi biografía lo hacía con, con intención, es decir, mi encuentro con determinadas personas ha cambiado mi vida es decir, ha cambiado mi forma de vivir es decir, ha afectado a a, a los sensibles Sí, buenísimo eh, no, solo, solo una última cuestión a propósito de que ya nos van quedando menos minutos, se ha pasado muy rápido este, a propósito de, de, de, de, de esta bueno, de la transfiguración del encuentro, ¿no? eh, eh, es bonito esto porque comenzamos a hablar de lo terrible del cine y terminamos hablando de lo interesante del de, de encuentro, ¿no? o sea, cómo en el intersticio mismo de un dispositivo como el cine también puede, puede aparecer la, la cuestión del encuentro, ¿no? eh, y te quería preguntar, a, a propósito de tu, de tu propio oficio, ¿no? de, tu, de, tu, de tu, propia, tu, tu propio trabajo, eh, que también contempla, ¿no? eh, aparte de los ensayos, etc., ¿no? eh, contempla también la traducción. ¿no? Eh, has traducido del italiano particularmente ¿no? lo, eh, los textos de Manuel Ecocha, entre otros, ¿no? y me gustaría que hicieras una reflexión sobre la cuestión de la traducción, porque por lo menos acá en Chile, eh, la traducción siempre, o al menos en estos años, en estas enormes décadas de... De, bueno, llamémosle pinochetismo ¿ya? Eh, La traducción ha funcionado, digamos, clandestinamente ¿no? Sin una institu institucionalidad eh, Sin ser parte necesariamente de la institucionalidad del conocimiento Pero sin embargo, eh, se, se, se hace lugar la traducción igualmente Es decir, sigue existiendo profesores que traducen ¿No? ¿No? Eh, a pesar de que no solamente hay casi nada de fondos destinados a la traducción, yo diría que casi nada, eh, sino que además la traducción no está considerada, a propósito de todo una, un fetichismo autoral que existe, ¿no? la traducción no está considerada digamos, como una actividad investigativa, una actividad de, de, de composición, o una experiencia digamos, de, de conocimiento. ¿no? Entonces quería preguntarte un poco cómo ves tú el tema de la traducción, también incluso a, a propósito de tu, propio, de, de tu propio trabajo, ¿no? Lo que me preguntas es cómo está la traducción en España desde el punto de vista profesional. Bueno, pues eh, Oye, teniendo en no cuenta tanto, que no es... No es tanto eso, sino más bien cómo, cómo tú verías la traducción, si como parte de una investigación, un encuentro, ¿qué es lo que te parece interesantísimo del problema de la traducción. ¿no? Eh... Eh, a ver, hay partes de un cierto axioma y es que me parece interesantísimo. <ríe> no, lo digo por una, lo digo por una razón. Eh, remito a mi experiencia personal. O sea, yo creo que esta pregunta da pie a, a hacer una teorización o, una, o a cometer un exceso de sobre teorización de la, de la traducción. Eh, para justificar una determinada experiencia, eh, yo voy a tratar de invertirlo. Voy a contar mi experiencia y trato, trato de, luego de teorizar sobre ella, si es que es posible. Para mí, traducir era como bajar a la mina. Es decir, era un trabajo y era un trabajo difícil y arduo y constante y a la que no sé muy bien por qué me veía exigido. Eh. Y en algunos casos, muy, en muchos casos, muy frustrante y muy duro. Porque no siempre la traducción eh, sale. Más bien, no sale prácticamente nunca. Eh, entonces, saber que te tienes que enfrentar a eso periódicamente, a mí me ha supuesto una, una experiencia dura, hasta el punto de que, bueno, tengo ahí la, escarga, la espalda bastante, bastante cargada eh, al respecto. Eh, hay una pelea con una roca dura eh, que no se deja moldear eh, fácilmente. Ahora, eso puede tener, con la propia, puede tener que ver con la propia labor de la traducción, pero también puede tener que ver con mi propia incompetencia, no descarto lo segundo. Eh, es decir, eh, efectivamente, trabajar con las palabras es, es una responsabilidad y... Un trabajo extremadamente duro. La búsqueda de la palabra precisa es uno de los trabajos más duros, los poetas lo saben. Yo no soy un poeta y no lo sé tan bien como un poeta. Y eh, ahí hay una experiencia. Hay una experiencia que yo he vivido desde, no digo de un lado traumático, pero de un lado, una experiencia muy dura. Muy dura. Eso te podría, te podría decir. Además, el, la... Digamos que la logística profesional en España es precaria, como creo que lo es en, en toda Europa, pero no conozco bien, tampoco puedo asegurarlo. Lo que sí que sé es que ni siquiera está eh, acreditada universitariamente. Es decir, no supone ningún tipo de mérito. Ni, yo lo sabía de antemano, así que no, no culpo en absoluto a la universidad por ello. Ver, sí, sí que me parece Sí que me parece que... Que es una labor absolutamente necesaria. Eh, lo que está pasando no sé si en Chile pasa igual, es que muchas editoriales sobreviven precisamente ahorrándose los costes de, de la traducción, porque si no, económicamente son invitables. Entonces tienen que, que suprimir eso. Si eso es así, es porque no se valora socialmente ese trabajo. Probablemente porque ese trabajo se ha, se ha tecnificado ¿no? y se ha profesionalizado. Gracias. Bueno, buenísimo eh, Creo que estamos ya Estamos ya en la hora eh, Bueno, primero quería agradecerle Muchísimo a José Miguel eh, Su tiempo por, eh, por compartir con nosotros acá En esta sesión número 10 De Diálogo Permanente. Y te mandamos un abrazo grande José Miguel Y quería también agradecer a todos eh, Los auditores Telespectadores, no sé cómo se llamará que han seguido viendo estos, eh, estos pequeños, estas pequeñas cápsulas ¿no? eh, de 45 minutos, casi una hora de diálogos permanentes, los episodios del 1 al 10, están todos en YouTube, los pueden bajar, mirar, comentar, criticar, sobre todo. Y bueno, eh, muchas gracias a todos y con esto eh, al menos eh, la Dirección de Investigación eh, cierra este primer ciclo de diálogos permanentes y reitero el agradecimiento enorme a José Miguel Burgos Masas y también quiero reiterar también el agradecimiento a Álvaro González que es nuestro técnico que ha estado aquí permanentemente sosteniendo eh, estos intercambios eso, muchas gracias y un abrazo